Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí otra vez. Eh, ¿Qué crees? ¿Que no podemos venir? Vamos <risa> no, tomado un descansito. la bueno, ¿Eh? Navidad ha sido larga. La Navidad ha sido larga, el COVID ha sido un caprón. Pero bueno, ya estamos ya, aquí ya otra ya vez. Estamos aquí. Bueno, ¿y hoy qué toca, Jorge? Cuéntanos. Pues mira, Jorge. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay muchos empresarios en esta tierra que se merecen que tengan su homenaje en vida. ¿Tú cómo por lo ves? Por supuesto, por supuesto. Y entonces hemos empezado por un hombre. Por una familia. Eh, sí, una familia. Que yo una creo que familia. es muy querida, muy querida, que ha dado muchos puestos de trabajo aquí en Ceuta. Y que sigue dando. Y que sigue dando y, sigue dando y, y se merecen su homenaje en vida. Pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a buscarlo. A, a ver si lo encontramos. Vamos a preguntar por ello, a ver si lo encontramos. Buenas, tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Don Manuel, dónde está? Arriba sí, en su despacho. ¿Arriba en su despacho? bueno. Sí. ¿Vale? Gracias. Vamos a verlo. Vamos a ver si está aquí don Manuel. Ay, buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Tardes, caballero. Es de tiempo. ¿Ha visto? Pues pero bien. bueno, lo bueno es que pase el tiempo, pero que lo veamos. ¿Cómo que, lo sabe, sea... pues, que pase lo que sea, pero que estemos... Que te... Vamos ¿no, eh? a un ratito. Vamos a un ratito. Vamos. Venga. Venga, Bueno, pues ya tenemos aquí a don Manuel Doncel. Martínez por mamá. Martínez por mamá, es chulería aquí. Pero Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Pues mira, nosotros tenemos pensado en, ¿En hacer... hacer? Un nosotros los programas nuestros programas se llaman homenajes en mil uh -huh. Y entonces hemos pensado que Casa Doncel se merece un homenaje. Para que tú nos cuentes cómo empezó esta gran empresa. ¿Qué te parece? Sí, ¿Nos sentamos y nos ponemos cómodos? Claro, claro que sí. Pues ven. Manuel, yo me gustaría que nos contara la historia de Casa Doncel. Yo he, me he investigado un poquito por ahí y me han contado cositas. ¿Vale? Eh, porque tu padre no es originario, ¿de cierto? No, no, ni mi padre ni mi madre. ¿Y de dónde vienen? Vienen de provincia de Jaén. ¿Ah, de Jaén vienen? Anda. Sí. ¿Y cómo se vino tu padre para acá? Mi padre fue por circunstancias de la guerra. Mi padre se vino al ejército aquí a Marruecos. Mi madre se quedó allí en, en Húmeda. Anda. Y luego ya cuando terminó la guerra pues pudieron conectar uno con el otro y ya mi madre se lo trajo mi padre para acá y ya empezamos aquí en Ceuta nuestras raíces. ¿eh? Anda, qué curioso, muy bien, y me ha dicho a mí, yo me he informado por ahí de que tu padre estuvo trabajando en el puerto. Exactamente, ¿la hora del puerto? ¿El en la unta del puerto, señor, estaba en la justa del puerto. Un equipito muy bueno de trabajadores que tenía, estaban muy unidos Buenas personas. Y cómo le dio a tu padre por montar casa 1? Pues yo creo que eh, fundamentalmente fue que éramos siete hermanos. Siete. Siete. Bueno. por ¿Sí? la voy a no tele, la, la, había... la, la... la, la voy vi ah, ah, ah. ah, ah, ah, ah, uh, a tele. Tenemos cuatro varones y tres seis, Entonces, claro, en aquella fecha no estaba la vida como está ahora. Había que luchar mucho, había que trabajar, había que comer todos los días y la única forma de poder ayudar a la familia era esa. Montado un pequeño negocio, empezar con poca cosa y poquito a poco y. Cuéntame dónde estaba ubicada la primera casa doncel. Pues te he comentado anteriormente que era en el arroyo Baneque. Ah. Ahí empezamos con dos otras habitaciones. Mi padre como es albañil, yo bueno, como era albañil, digamos. Pues a poco a poco entre él y nosotros fuimos a, haciendo la casa un poquito más grande, una habitación, otra habitación, otra habitación, a poco a poco, y nos juntamos, pues me parece que eran 14 habitaciones lo que teníamos en él. ¿Qué dices? <ríe> ¡No me digas! ¡Yo! Sí. Estábamos atrás de, de, de la casa del arroyo y nos pusimos atrás de lo que era el paso ya de casi la carretera. Yo, qué bueno. Pero ahí me han dicho a mí que vendiste vendisteis hasta cal viva y todo, Vendí ahí? Ahí vendíamos cal, vendíamos. Primeramente fue vender huevo y leche. Aquí hay que vender de todo. ¿no? No. Aquí hay que vender de Hay que buscar el, el pan. Entonces antes de ir al colegio por la mañana íbamos a repartir la leche, a repartir los huevos. Y después una vez que terminábamos, pues bueno, íbamos al colegio. Pero también otras veces lo mmm, combinábamos con otra cosa. Teníamos que ir hasta Castillejo andando, andando. Para traer el pienso de las gallinas y de los animales que teníamos. Tenemos que ir dos veces al día andando hasta Castillejo y volver por el puente de Grito. Madre mía. Y pasando por el cementerio español. <ríe> okay. No vea. Madre mía. Me gustaría preguntarte sobre tu padre. ¿Cómo era tu padre? Aquí lo tiene. Es, ese señor era mi padre. ese mi se padre? llamaba? Manuel, igual que yo. ¿Manuel Doncel? exactamente. Igual que mi hijo. Igual que tu hijo. E igual que mi nieto. Igual que tu nieto. Exactamente. Un Como trabajador de los antiguos. Exactamente. Pero de, un trabajador de la época esa, de las antiguas. Ahí no había... Me pongo malo, no puedo ir. no, no, no, no, no eso no existía. Había, exactamente. Ahí había que currar y, y complicó con el trabajo y todo jaleo. Entonces, te comento que mi padre era muy buena persona. A era muy buena persona. No ha no hay, criado muy, muy bien, no ha criado muy bien. No ha sabido educar, también nosotros gracias a dios les hemos correspondido, tanto mi hermano como yo también y como veíamos que yo usaban mucho y optaba por la voz del trabajo y todas esas cosas nosotros hemos procurado también de mantener lo que él le había enseñado con el trabajo exactamente. exactamente. Incuscar, muy bien Yo te voy a hacer una preguntita a ti, dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y a mí me han dicho que tu madre era una gran mujer, un trabajadora. Efectivamente. ¿Cómo se llamaba tu madre? Catalina ¿Y era una curranta también? Una curranta, pero una curranta nata, ¿sabes? Era muchísimas cosas porque como éramos muchos, de la criatura también tenía que aportar, o ella quería aportar, y ahí ella también pues, trabajaba su... no sé yo. Estaba despaseando también. ¿De ¿eh? de todo eso, lo que te falta? Exactamente. Madre mía. Mujeres de las antiguas. Exacto. Mujeres de las antiguas. De las antiguas. Qué bueno. Que el bueno. bueno. duro. Bueno. Que el duro. Pues ¿Llevas toda la vida trabajando? Pues sí. Si te digo la verdad, sí, tengo que reconocerlo, desde pequeño empecé a trabajar, con siete añitos ya estaba yo con los ganado que teníamos, y los llevaba al puente Ingeniero, los llevaba a Loma Larga, y ahí me quedaba yo con el ganado cuidándolo, pues yo qué sé, un montón de horas, hasta las 10 o las 11 de la noche, que entonces volvía con los animales a la casa y ya ahí se acababa la mañana, o la noche. Y montaba ahí un bar en la feria, me ha dicho, y, montaba, y, y otra cosa que te voy a decir, que para cerdo, como teníamos mucho potencial económico, yo iba a estar una artillería 30 por detrás ¿Sí? y, y cogía los desperdicios que tiraban en el rancho para llevármelo para los cochinos. ¿Qué dices? ¿Y de eso comían los cocinos? Eso comía los cocinos y si podíamos aportar nosotros algo con eso también, pero lo que más era recoger los desperdicios de cuartel y todas esas cosas. Madre mía, en aquellos tiempos se trabajaba, ¿eh? Joder, trabajaba. Madre mía. Así me he quedado de Chico. ¿Sabes lo que es descargar dos sacos de cemento de 50 kilos en la espalda? Dos, cien kilos. ¡Madre mía! 20 toneladas, 25 toneladas que venía de Marruecos y venía ardiendo, ardiendo. Me acuerdo que mi, cuando iba a mi casa, mi madre me daba un poquito de aceite en la espalda. Pues estaba así charrada. ¿De la cal? No, no, de la cal no. ¿De, ¿De la cemento? cemento que venía, ah, del cemento. Venía chorreando. De, de, de, chorreando. El papel venía caliente, caliente, caliente. Porque te el del, del chino te lo metían en el, en el saco y para acá. De de, de, de, de tú, aquí no hay nada, prácticamente no hay nada. Oh, y cuando venía, no ves, Después por la, la pelleja de la espalda. La. No, y para no. terminar de descargar antes, me en vez de coger un saco de 50 kilos, cogemos pues, dos. Mi hermano Antonio, mi hermano Juan y yo. Dos, ¿sabes? dos tres. ¿sabes? Porque mi hermano Juan, que estaba trabajando en la Junta del puerto también mm, arribó su granito de arena al negocio también. También, ¿no? Sí. Y el otro, el mayor, que era el militar, ¿no? No, el militar era el chico. Ah, el militar, chico? Ese no llegó a trabajar en casa de un en ¿también estuvo un poco de tiempo? Al principio. Nosotros, exactamente. Al principio. Pues yo no. digo que había mucho trabajo. Se fue a no? militar. Se metió de militar. ¿Me voy a dar militar. <risa> claro. Claro. Entonces, Juan, se metió en la junta a trabajar. El chico se metió de militar y quedaste ahí. Mi hermano y yo. ¿Tu hermano se llamaba Antonio? Antonio. No tiene ninguna foto por ahí para enseñar ninguna foto ¿No lo Antonio. Yo, no lo ¿Este yo. te lo Este. ¿Ese? ¿Este? Claro. Bueno, pues ahora hablaremos de él también sí, un poquito. uno de los pilares fundamentales para mí, como he estado junto un montón de años. ¿Cuántos años había estado junto? Eh, eh, bueno, toda la vida, es que toda la vida. Prácticamente toda la vida. Bueno, hasta que murió mi hermano, claro. Eh, bueno, nos criamos juntos, estuvimos juntos, trabajamos juntos, los negocios juntos, todos lo juntos. Pero que cuando falleció ya se acabó eh... Bueno, Bueno, bueno, tranquilo. ¿Pero tú tienes muy buenos recuerdos de tu hermano? Por supuesto. Pues ya está, es eso es lo más importante. De mi hermano de todo, la verdad que Pues ya sí. está, sí. eso es lo más importante, recordar bien a la familia que se ha ido con una buena sonrisa es decir, y decir, ¿y lo que he disfrutado yo con mi hermano? Sí. Pues eso, eso es lo que más nos más queda. ¿Y tú ya. te crees que desde arriba no va a estar orgulloso de tu hermano? Hombre, yo me acuerdo todos los días de él. Porque claro. está toda la vida justo, entonces pues... Claro. Además, me hubiera gustado a mí que lo que tenemos ahora, lo hubiese vivido él también. No, mira. Era, era el... el, el la, la, el afán nuestro de momento una vez un día el, nosotros queríamos tener un negocio grande como el que está ahora Gustavo. porque como el que tenéis sí, ahora sí. yo hubiera querido que mi hermano lo hubiera visto y yo con él también y ahora te voy sí. a hacer una pregunta ¿cómo era tu hermano? era una excelente persona era muy buena gente muy simpático con muchos chistes como un ch vamos ¿Sí? no, y mi hermano era muy bueno, muy bueno. una Antonio ha sido para mí, yo te digo uno de los fundamentales de los fundamentales para mí la verdad es que sí a ver. A alegría escuchar a un hermano hablar bien de su hermano en estos tiempos Te lo Con digo que, eh. Con lo difícil y no, que es Vamos lo decirlo porque... No. Es la verdad Es la verdad la que estoy contando Si digo otra cosa estoy mintiendo y no me gusta mentir Digo la verdad ¿sabes? Eso Así y con mi hermano Antonio y con el hermano Paco, igual eh, también me he llevado de maravilla. Son unos hermanos buenos. Sí, pero tu bueno, este estaba en claro, la claro, Estamos juntos los dos. Este claro. Estaba contigo siempre. Te va a pasar lo bueno y lo malo, lo he pasado yo. Claro. Para que tú veas. Qué bien, tío. Eh, estás tú barriada, ¿no? Sí. Vamos a ver dónde estaba localizado la tienda, sí, hombre, vamos a claro, mirarla sí. y nos va contando muchas anécdotas que tú tienes. De todas las cositas que tú traías, de todo lo que tú has vendido, de la tienda de regalo que teníamos que montaste en el centro. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar por estas cositas, ¿qué te parece? Bien, bien, compendu. aquí en tu barriada tu antiguo local casa donde él estaba ahí enfrente frente en la... solamente la, parte de la... Ah, amigo. Ay, amigo. y ahí hemos vendido de todo lo que se ha podido vender lo hemos hasta el julao en aquella fecha estaba la gente aquí de Colombia para los julaos tú que vendías de todo todo el carnaval lo traía de Italia, lo traía de Carnaval, sí. que también tengo, no, tengo una foto de, de cuando estábamos vestidos de Carnaval, todo un grupo que no vea, sí. pero eso es Chapó, a ver lo que a veces no lo traía nada porque no tenía pereza de mujer, que tú todo lo que se podía vender lo traía, todo, todo, el juguete, carnaval, Navidad, el Verano, la época me marcaba lo que yo tenía que estar trabajando. O sea que no era solamente ferretería, no. no, no Ahí no, vendía no. de todo. Ahí había de todo, de jugadores, te digo, es que todo, todo, todo. Sí, que, todo. Hasta pintura, yo me acuerdo que pintura y todo. Pintura, pintura, ah, monta. de la había, pintura? pide corazón, que ¿Qué, emoción, eh? ¿Qué pasó con la pintura? Con la pintura, pero no fue aquí, fue la, la, la nave de, de abajo de Buñe Poniente. Estaban poniendo los otros palés que habían llegado y estaba el muchacho poniendo el último palé que le quedaba. Y me puse allí a un lado, se le cayó el palé y cayeron dos encima mía, por 1.500 kilos. Sí. Y yo debajo de los botes, callitos coca, Sacando sacando todo el mundo allí las latas y yo salí yo, como los astronautas. Me salía a mí con el a la pintura y me lloré. Te bueno, pues hemos estado hablando, ya hemos vamos repasando muchas cosas. Eh, a mí me han dicho que tú llegaste a montar hasta una tienda de regalos en el centro de Ceuta. Sí, lo montaba entre mi hermano y yo, exactamente. Siempre hemos estado unidos. Siempre los dos. Exactamente. Siempre lo dos. Y sí, la calle eh, da hoy. ¿Y quién la llevaba, Manuel? Mi mujer y mi cuñada. Anda. Últimamente ya no iba a a mi cuñada, iba mi mujer, en la que, en la que vamos, se ha quedado 10 años allí trabajando. Con el artículo de regalo, con la el... tienda esta. ¿Es una curranta como tú? También, hemos trabajado ¿no? mucho, inclusive aquí en la tienda esta también ha trabajado conmigo. Ah, también. Está claro, aquí, aquí trabaja todo el mundo. Todos los que estaban al lado mío trabajaban haciendo la. ¿A ¡La <risa> calle! Escúchame <risa> <risa> <risa> una pregunta, una preguntante que se me mire. ¿Cuántos trabajadores ha llegado tú a tener? Pues yo he tenido aquí los veintitantos. Trabajaba entonces tordillo, los bordillos, las mesetas, los tubos de hormigón, las babodillas, las vigas, sistema Castilla. Eso lo he fabricado yo aquí. Tú lo fabricabas y lo vendías. Exactamente. Con eh? los mordes, los mordes hacías no, no, Yo lo hacía con mordes, con una máquina. Pues se, se vendía. Eh, Villa Capora y la torre esa de militar alta que hay. Sí. Se lo he hecho yo, de viga y bovedillas. O sea, se ha he hecho yo. Tú no vendido, vamos, que te ha faltado por vender que esta vida a ti, te has vendido de todo. Ya estás ¿Qué? con mi vida trabajando. ¡Madre mía, cosa? coño! ¡Madre mía, Manuel! Bueno Manuel, hemos cambiado de ubicación. Hemos venido aquí para seguir hablando de ti, de tus cosas y de una de tus pasiones. Aquí tenemos a tu ah, Cristo. caído. Nuestro padre Jesús caído la Virgen de la Amargura, casi mi cofradía durante 25 a 28 años que he estado con ellos. Este, este, Pertenecía a la Junta de Gobierno, estaba de la y de contraguía también. Estoy orgullosa de. No tendrás anécdota tú debajo, de, de, de contar de, de tus costaleros. Sí, bastante. Quiero que me cuente una rapidita y buena. O de una... pena no. No. De pena no. De pena porque me metí debajo del paso y yo creí que estaba cogido al, al trono. Sí, resulta que la levantar y, y salió el criterio de despedido y menos mal que cayó otra vez en el sitio donde estaba. Pero si hubiera cogido un poco de ni de oro, al suelo y… ¿Y se... ¡Oh, oh, oh Pasé yo un día ese día, no dormí eh. por la noche y ni dos o tres días. Estoy pensando mía. lo que podía haber ocurrido. No es una anécdota muy buena, pero bueno, gracias a Dios, no pasó nada. Pero, ¿Cuántos no... años te tuviste de Contraguí? De, de Contraguí ahí en he estado yo, pues, unos 20 años, Más ¿Eh? o menos. Ya estamos unos pocos. ¿Uso costaleros costalero? ¿Han pasado por tu mano? Es perte <risa> pertenecido también a la Junta de Gobierno, ¿Eh? tiempo. ¿Ha cambiado mucho ya? Esto sí. Bueno, las cosas van cambiando todas, no es esto solo, sino es que todo, todo, van entrando gente nueva, mayores van retirando, ya llegó una época en que uno ya los, los años lo acusa y se encuentra uno ya cansadillo. Entonces hay que darle entrada a la juventud, digo yo. Sí. ¿Vale? pues sí. Pero esta talla no llegaste tú vas a salir en contra con él, no, no. No saliste por la antigua. Eh, esto, eh, eh, el caído, el de, que había antes. El antiguo. Exactamente, sí. que ahora está en la orilla de la torre. Anda. No se sé, lleva allí. ¿Y dónde está allí? ¿Allí que está, ¿alguna allí está? en una capilla muy grande que hay en el cementerio. Sí. En principio estaba solo, pero le han puesto una virgen con el cristo y está muy bonito. Estamos bien ¿Y tú humilado, vas, a verlo? ¿Tú vas a verlo? Sí, sí, sí. Yo cada vez que voy a Málaga me puedo llegar a verlo perfectamente. Voy con mi mujer y todo. O sea, Dios, yo... Qué bueno, tío. Es que yo la tío. verdad es que tengo mucha devoción al Cristo, ¿eh? Y con la pila de años que he estado claro. al, al lado de él también. Muy bonito, tío. que ¿Eh? tú veas, qué curioso, ¿eh? Cosa que vamos conectando, ¿eh? Sí. Bueno, Manuel, aquí tenemos a la Virgen de la Amargura. ...a la Santísima Virgen de Amargura, exactamente, ...muy bonita, bonita, siempre ha sido bonita... ...y seguirá siendo... ...y es una Virgen a la que tengo mucha devoción también... ...porque es una de las que realmente van... ...en posición que pues nuestro Padre Jesús Caído... ...y para mí, soy un devoto de los dos... ...y la verdad es que... ...tengo mucho afecto, mucho cariño y mucho amor. Bueno, pues ya hemos visto una de tus pasiones... ...ahora vamos a seguir por otra pasión tuya... ...que me ha conmovido a mí... ...que es el fútbol. Cierto, me ha gustado mucho, mucho, mucho siempre en fútbol, pero mucho. Pero, ¿qué me han dicho que creaste hasta un equipo de fútbol ceuta? Claro, ¿qué dices? Un equipo no, cuatro. ¿Qué dices? Sí, yo a a Benjamín, Aledín, y Infantil. Toma. Y luego también dice el fútbol sala Casa con adultos. ¿Y cómo se llamaba ese club que creaste? Ese se llama Club Recreativo de Ceuta. Yo, el Recreativo de Ceuta, te lo he yo, niño, chico. Bueno, pues vámonos para allá y vamos a seguir hablando de esto. Vale, va. Vamos. Que es tiempo, eh, Manuel. Madre mía. Que yo tiempo. No había CCF, eh. <risa> había había sido nada más. Había sido y arena nada más. Madre mía, madre mía. El tiempo el tiempo bueno. pasa y te van modernizando las cosas y van actualizando. ¿eh? Bueno, cuéntame cuéntame ese equipito que creaste. Cuéntame, primero vamos a hablar de Fútbol Zara. ¿Cómo se llamaba el equipo de Fútbol Sala? Casa Doncel. Casa Doncel. Pero el adulto, ¿eh? El Fútbol Sala de adulto. ¿Mayores? Sí, sí. Ya mayores, de hombres ya. Yo tenía de portero a Tashini. Pero de la… pizzería Armando. Anda, no me digas. Armando, Armando este ¿No? No me digas. Pero tenía yo de portero en mi equipo. ¡No lo sabía yo! Anda. ¿Porterazo? Un porterazo. Un porterazo. ¿Y tenía gente buena entonces allí? Se llevó el, porte el trofeo al portero más educado y por el mayor comportamiento. América, ¿no tío. Eso sí. no lo sabía yo. Qué bueno. Te, qué te bien. Digo, estaba Hassan, chiquitito, ese. El trofeito rizado. Sí. sí. También, estaba el, el Tami. ¿El Tami? También, ¿eh? Yo tenía gente buena, no, tío. Tenía una pila de gente más, ahora mismo, no me acuerdo mucho de los que tenía, pero es que eran todos buenos. Estaba el Alonso también que iba aquí, en, que también hacía un futbolista tenía a los hermanos Muñoz, uno de ellos que también jugaba fútbol mucho, ¿eh? vale. Joder, ¿Qué tiempo, qué año eran aquellos, Manuel? Oh, yo no me acuerdo, pero sería setenta y tanto? Setenta sí, y tantos al 90, sí, setenta y tantos al ¿No? Y después te tuvo sacado de la, del equipo del recreativo de Ceuta. Y ahí qué, ¿cuántos equipos tenía ahí dentro tú? Ahí tenía cuatro, de Alevini, infantiles y juveniles. Oh, y estaba destrenando a los, a los juveniles y, y los adultos, los, el Manolo, Manolo Serran. Ah, el Manolo Serran era el que lo llevaba. ¿Sí? ¿Ah? Sí, yo me oh, es que yo tú estás gente siempre es muy importante, aquello. Cago la madre. ¿eh? Qué bueno, tío. Hombre, yo, dependiendo como yo soy. Yo me considero un poquito formal y yo quiero estarme con la gente que me enseñe, claro. sí, no quiero farmar, hombre. Eso es importante, eso es importante. Pero ¿eh? ¿eh? que te enseñes, gente que te enseñe. Ahora, no me que de tiempo te quitaría el fútbol. No. No va no, ¿no? o sea, a tu <risa> <risa> <risa> <risa> mujer, ¿no? Cállate aquí mismo que me iba a pegar y todo. Estoy de horror, pero es verdad, ¿eh? Porque <risa> me, me dijo, fútbol yo, así que tú artista o el fútbol, dije, voy a te puedes ir. Yo. <risa> <risa> Me informo mucho de muchas cosas, a mí me entero de todo. A mí me han dicho que tú llenaste allí en Manzanera, todas las planas aquellas, de ladrillo, que hiciste con tantos ladrillos, que yo. <risa> pues mira, estaba la, la, la cerámica de Castillo lo habían cerrado. Entonces ya las relaciones con España y Marruecos estaban un poquito así, así. Entonces, al cerrar quedaron allí un esto en ladrillo. Que aproximadamente era un millón de ladrillos. Un millón de ladrillos. Un millón de ladrillos. Y lo trajimos ahí a donde está Manzanera. Que eso, sí, si hay algunas criaturas que vivían en terrones, y las mandaron allí a vivir. ¿A Manzanera? Y estaban todos llenos, llenos de ladrillos. Totalmente llenos. O Se vinieron todos los ladrillos. ¿Lo claro. vendiste todo? todo. Y no. Yo vendía la guarda porque no me lo pagaron. Yo <risa> Bueno, Manolo, sí. una preguntita que te voy a hacer yo a ti. Sí, dime. ¿Tú crees que eso lo pintaron esta gente con cal? ¿Sabes cómo se hace la cal o no sabes no, tú? ¿Cómo se hace la cara ahora, por Dios? La cara de eso se un montón. Pero que esto no se ha pintado con cal, ¿eh? No. no, no había cal en aquella fecha, ¿sabes? trabajando sí, luego la cal, Sí, sí. Tenemos un horno de calviva con, con producción diaria, con diaria. Eso se hace con piedra de cantera, y de abenzú, que antes teníamos nosotros la calera y la piedra, y con carbón de piedra también, ¿sabes? Eso es un horno. ...no, no redondo, redondo, abajo lleva una, una, una barra de hierro... ...para que ahí guante el, el carbón y la piedra... ...y luego se echaba una, una puerta de carbón y tres de piedra... No, una, una, ...una cesta de carbón y tres de piedra, hasta que llegaba arriba... ...al día siguiente íbamos, tirábamos de los hierros... ...ya estaba la calda abajo hecha, ya se había hecho... sacábamos esa, bajaba la el, el, el altura por arriba... ...y entonces volvíamos a hacer lo mismo... Y al otro día sacamos la que ya estaba hecha, que es la que queda a la barra. Ay, o sea que. Toda la gente no lo sabe, ¿eh? Aquí en sur, bueno, ¿eh? un quien... digo porque sé que sí. Exactamente, pero... habrá gente otro... que lo sepa y otro que lo desconozca este tema, ¿sabes? Totalmente, totalmente. ¿Eh? Sí. Bueno, Manuel, pues pasamos de una tienda de zurrón por muchos años a una nave en el puerto. Eh, después de tanto tiempo, ¿tú cómo viste ese cambio que, que tu hijo dio a la empresa? Eso se fue para ti también ha sido un orgullo también, una satisfacción de, eh, Digamos, la nave que tenemos comparada con lo que hacíamos cerrar. Pero bueno, de allí también hemos sacado muchas cosas buenas, hemos aprendido muchas cosas, hemos sacado un trabajo hacia adelante de allí y ahora hemos continuado aquí, pero con, con el espacio que tenemos, mucho más grande que el que tenemos allí. Pues, bueno, más cosas. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú siempre has dicho es que mi hijo es muy valiente, pero es que yo hablando contigo esta tarde y viendo todo lo que tú nos has contado, Viene de ti porque tú eras un valiente. <risa> eso, eso, eso sí, ya lo hemos sacado. Sí, lo pero yo, yo no soy un valiente, soy un currante y ya está. Sí, o sea, bien, yo pero no lo bueno, bueno pero, mucho, pero, eh. pero, pero hay, que, hay que ser muy valiente para pa empezar todo lo que tú hiciste con tu hermano, siempre con tu hermano, para arriba a la tienda, después allí. Después, bueno, ya llegó un momento donde tú te pusiste malo y tu hijo se hizo cargo de la empresa. Que ahora, ya cuando hacemos, se hace el cambio, ¿no? Pero, pero esos genes de valiente lo has sacado de ti, tío. Es que es verdad, es que sí, hay que sí, ser es muy cierto. valiente hoy en día para montar una nave grande. No, la Ahora, otra nave allí al lado, que ya hablaremos de ella. Entonces, pues, yo, vamos a hablar con tu hijo, que nos cuente cómo fue esa transición. ¿Qué te parece? La verdad es que... ha sido... ¿Tú soñaste alguna vez con esto? Yo en mi tiempo, cuando tenía 30 años, había soñado con esto, pero con mi hermano y conmigo. la cosa digo. de estas. Siempre lo tengo en mente, fíjate lo que te digo, siempre lo tengo en mente. Lo que pasa es por circunstancias de la vida no ha podido ser, pero me dijo el que. Y tú lo estás viendo, y tu hermano desde arriba también sí lo está viendo. Y mi padre también. Y tu claro. O sea, tienen que estar orgullosos. Yo exactamente. Claro. Exactamente. Esa es la satisfacción que yo tengo, ver lo que estoy viendo ahora, que era la ilusión de mi vida. El sueño exactamente. vuestro. Exactamente, mi sueño. Y ahora veo que se ha conseguido, por lo menos no, pero mío sí lo tiene. Gracias a Dios. Para <risa> mí es un orgullo y una satisfacción, de ¿verdad que sí? Pues vamos a buscarlo, vale. vamos, buscar este vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a partir la cara. ¿Y cómo fue el traspaso de poderes, de padre a hijo? ¿El traspaso? Ven. En el 2003. ¿Vale? ¿Qué dice? Pues sí, en el 2003. Me voy, hasta luego. ¿Qué dice? ¡Tale! ¿Qué me voy? ¿Y dónde está el otro? No te el otro se ha quitado del medio, no va a alterar lo que me ha dicho. <risa> Hola, ¡Ahí está el tío! Ahí ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a ver lo que hacemos! <risa> <risa> ¡Y yo, tu viejo, que está ahí! Dice, desvergüento, digo, ¿Y yo, Manuel, cómo fue el traspaso de poderes de Padre Ayo? Dice, en el 2003, ahí os quedáis. ¿Y está cogido? Digo, ahí se fue y me dejó aquí. Pues ahora nos toca contigo. Hola. Pues venga, ¡Estamos! Prendo tu padre y ya no deja contigo. Digo, y aquí me quedé. ¿Para aquí te has quedado. ¿Eh? Vine para un rato y ya me quedaba toda la vida. ¿Pero viniste para cerrar Doncel? Bueno, no, no vine para cerrar Don Fel. vine para ver qué pasaba en doncel. O sea, cuando yo estaba en Madrid trabajando, viviendo y tal, y bueno, no sé si mi padre os ha contado, que mi tío se puso mal, o este me estaba malillo y tal. Y bueno, vine a, a casa para ver qué pasaba. Bueno, y al final estuve aquí durante un tiempo, un mes, antes de volverme a mi trabajo, porque pedí una excedencia. Donde yo trabajaba, yo trabajaba en Hewlett Packard, una multinacional americana. Pedí una excedencia para pasar un tiempo aquí y arreglar bueno, la situación en la que se contaba la empresa un poco y tal. Y, y bueno, al final yo siempre he tenido ese espíritu emprendedor que tiene la familia, de querer trabajar para uno mismo. Hice un estudio de mercado. Vi que había posibilidades de desarrollar el negocio de en Ceuta y dije, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Si yo conozco el mercado, conozco el negocio, tenemos el nombre y digo, pues vamos tirar para adelante y empezamos. Lito, ¿Te, te vienes de Madrid, de una multinacional y te haces cargo de una ferretería de barrio. Tú cuando llegaste y viste aquello, bueno, tú lo conocías de toda la vida, sí. claro, te has criado allí. Yo me he criado de te demostrado. Eso te iba a decir. O sea que ahí... ¿Tú venías con las ideas claras de lo que querías? Bueno, al principio, al principio no lo tenía muy claro, ¿no? Al principio eh, vine un poco a ver qué pasaba. Pero luego cuando me metí en Ceuta como un mes por ahí, eh, andando, recorriendo las calles, viendo los comercios, viendo la gente, rápidamente detecté que había una oportunidad de mercado, una oportunidad interesante y que había que desarrollar. Primero, porque había poco de mercado. Segundo, porque iba a contribuir, bueno, pues voy un poco a salvar la empresa familiar, que también es muy importante. Y tercero, porque yo pensaba que en Ceuta se podía hacer muchas cosas y muchas cosas modernas que faltaban por hacer. Y, y bueno, pues lo que, lo que hice es empezar como había hecho toda mi vida o, o, o lo que me había especializado en mis anteriores años de trabajo, que es detectar oportunidades de mercado convertir una idea en un plan de negocio, desarrollar una estrategia y implementarla y llevarla a cabo. Y entonces, pues eso fue lo que hice. Estudiamos la competencia, los clientes, estudiamos los es posibles nichos de mercado, hicimos otro plan estratégico y empezamos. ¿Cuánto tiempo estuviste arriba en el Zurrón? Mira, el Zurrón... La, la tienda, ferreterías Doncel, porque antes era casa de Doncel, que era una empresa familiar. Cuando yo cojo Ferreterías de Doncel, la escritura es del 2 de enero de 2003. Empecé Caballo Solo al principio y al mes entró Juan, Juan Ramírez y Fali Bueno, Juan lleva conmigo desde que empecé la empresa. Tu mano derecha. claro. Yo claro. bueno, entró Fernando, luego demás, y tenemos un equipo, hombre, al final las empresas no son, son buenas o malas por la gente que trabaja en ellas. No o sea, tú puedes tener una idea magnífica, una, un producto cojonudo. Pero si tu equipo no te acompaña, tú no eres nadie, o sea, el equipo, la empresa es el equipo y eso nosotros lo llevamos grabado a fuego, o sea, aquí, eh, y aparte las empresas modernas, nosotros queremos una empresa moderna, lo más importante son las personas, nosotros somos primeros personas, luego ya desarrollamos nuestras personas, pero nuestro proyecto es para desarrollando profesionalmente y personalmente, y eso aquí lo tenemos todos muy claro. ¿Cuándo te das cuenta que Ferretería hacer se queda pequeña para tus ideas? Bueno, eh, no, no se queda pequeña, sino que eh, lo de Zurrón, pues llegó un momento que éramos, el Zurrón tenía 80 metros cuadrados y éramos 11 tíos trabajando dentro. No cabíamos. No o sea, cuando... Bueno, esto no sé si voy a contarlo o no, pero lo voy a contar. Cuando entraba uno al baño, teníamos que salir todos de la oficina. <risa> <risa> Porque no teníamos sitio para, para trabajar, ¿no? Y entonces eh, yo... Mmm, Sabía que teníamos que buscar un sitio más grande, un sitio mejor, y me gustaba esta zona. Aquí no había nada. Cuando nosotros nos venimos en el año 2006, esto estaba medio abandonado, era como... estaba pensando la, la primera línea un poco con el corte inglés, ¿te parece? O no sé si estaba todavía, no me acuerdo muy bien. Y, y me gustó este local, y era de Don Bartolomé Ross. Y me fui a hablar con Don Bartolomé Ross, y le dije a Don Bartolomé, me gustaría... Que usted me vendiese eh, mientras pasase su concesión y tal. Y me dijo al principio que no, que, que, que él la quería mucho, porque aquí había estado su familia, desarrollaba su negocio y tal. Y entonces le convencí, le dije, don Bartolomé, que yo no se la compro para especular. Y él montado un negocio como el de su familia, grande. Y, y, y estuvimos, yo creo que estuvimos casi dos días juntos. Me, dos días estuve hablando con él para convencerle, pero cinco o seis horas cada día, ¿eh? Le llamaba, tal, porque él él tenía ya la, la, la concesión, esta se dividía en dos, tenía una mitad, que bueno, que ya le convencí para que me la vendiese, y la otra mitad la tenía palabrada con otra persona, y yo le dije, no, necesito toda entera, que yo que hace un buen proyecto, tal y al final me accedió y me la, y me la, y me la, traspasó, me la traspasó, y bueno, empezamos la obra, y aquí abrimos en junio de 2000, 2006, Abriste aquí en Julio? Esta es la principal, esta tienda principal. Sí. ¿Tu barrio? Tu barrio. ¿Ahí arriba vivías tú? Digo, encima de la tienda. ¿Encima de la tienda? ¿Cuál era tu casa? ¿El No, no, no ah, ese. Primero, ese, primero. ese primero. Y aquí vivía mi tío Antonio. y mi prima. O sea, la familia? Y aquí vivíamos todos. Arriba a mi prima, arriba a primo, primos. Vivíamos todos. O sea, ¿Cuántas anécdota tiene que tener tío, aquí, tío? Aquí era muy divertido. Sí. Ya, claro, era divertido el mañana ¿eh? Somos 18 primos, todos de la misma edad. 18 primos. Sí, no, siendo... no, hombre. yo me acuerdo con el primo Javi y el primo Juanma jugando con de partido de la arena al fútbol, los no partidos a... que nos echábamos no. ahí. Y los ladrillazos <risa> que nos dábamos. Era barrio, ¿eh? Era barrio. Era barrio. era tu barrio? Era barrio, claro. ¿Eh? Era barrio, era barrio. Aquí jugaba yo al fútbol, el zurrón. Aquí donde... Has toda tu vida, aquí Hacíamos la carrera de saco. <risa> <risa> pues y ahora que ves he esto, lo que era Doncel, sí. con lo que tú has sentado, tío. Bueno, tío, De algún sitio todo el mundo sale, ¿no? Bueno, Mira, es? cuando yo, como te decía, yo trabajaba en Julio de Paca, es una multinacional grandísima y me en un garaje. O sea, que... Igual que, que Apple. Igual que Apple, igual, igual que todo. O sea, al final lo que, lo que tienes que tener claro es de dónde vienes. ¿Sabe? nunca perder, nunca eh, eh, separar los pies del suelo y tener muy claro que al final todo sale con, como yo le digo a mi hijo, ¿no? Con la regla de las tres T's: es trabajo, trabajo y trabajo. No hay otro secreto. Y tu padre qué te dice? Bueno mi padre me dice: ten cuidado no te vayan a engañar. <risa> tu padre nos contó de que tu abuelo se vino de Jaén con la mochila detrás, primero a buscar trabajo, a buscar todo. ¿Qué pensaría tu abuelo, tío? Si ahora viendo viéndote, tío, madre. Y tu tío? tu tío, porque tu padre quería mucho a tu tío hombre, y habla mucho de él. Hombre, pues tiene que tener sí, buenos recuerdos. Sí. Yo de, tu tío. de mi tío. yo siempre te lo digo, siempre cuando decía, Manolito, ¿tú quieres ver cómo se gana dinero? Yo te lo voy a explicar. Y siempre se ponía, él. yo siempre se me acordaré. Siempre, siempre, hombre, pues está hombre, yo estaría tío, muy orgulloso. Hombre, tío, hombre, y y que, al final lo que tenemos es gracias a ellos, ¿no? Ellos fueron los que empezaron, los que nos metieron el gusanillo en el cuerpo, los que al final una parte importante de la empresa es el nombre y los que consiguieron que, que Don Cerf fuera una marca reconocida en la ciudad que fue una más conocida incluso en el norte de Marruecos, nosotros tenemos empresas en Tánger y muchísima gente conoce Doncel de antes, de ahora y es una marca que, que, que, que se reconoce que se reconoce y se valora, ¿no? como, como, como lo que siempre hemos intentado hacer, ¿no? trabajar con honestidad, con honradez, generar riqueza y distribuirla. De nuestra ciudad, que, que, que es la que nos lo ha dado. no Una de las cosas importantes de la empresa es, si nosotros ganamos dinero, eh, luego nuestra obligación es repercutir en la sociedad para generar riqueza y puestos de trabajo, no porque al final es bueno para todos. Pues sí. Y eso es lo que queremos. Otra nave. ¿Otra nave? ¿Qué tenemos aquí? Esta es de material de fontanería, de climatización y de energía renovable. También tú a la última, hasta renovable bueno, yo también. Lo que viene ahora es, ya sabes, rehabilitación energética, eficiencia energética, aprovechamiento y ahorro de energía. Y bueno, ahí estamos, intentando. Estamos organizando cursos, hemos hecho un curso con el Colegio de Arquitectos. Para que conozcan todos los productos que hay para el tema de energía renovable, ahora vamos a hacer un curso para instaladores y, y bueno, intentando traer a Ceuta pues, pues lo último que hay para innovar. O sea, al final tenemos que ir innovando para generar nuevos nichos de mercado. Pase, pase, pase. Otra nave. Otra nave. Esta, ¿Esta es de? Material de construcción. Material de construcción. Aquí está el material de construcción. Todo lo que es el tema de tabiquería seca, mortero, eh, azulejo, grés… Es importante que, que sepa. ...que por ejemplo nosotros el material de construcción duro... ...lo que es el ladrillo, el cemento, la arena, eso no lo trabajamos... ...nosotros trabajamos materiales de construcción pero de valor añadido... ...o sea, eh, morteros por ejemplo, el mortero que ya viene mezclado con el cemento... ...que es el CMK, los morteros de reparación, los morteros eh, hidrofugantes... ...lo que te he dicho, el, el cartón yeso, eh, eh, falsos techos... Tiene sí, de todo, que el es muy grande, listo. Hombre, ya te dije antes que uno de, de los puntos fuertes de la empresa es esto siempre disponible en tienda. Y ese es uno de nuestros pilares en la estrategia de la compañía. Tenemos que cumplir nuestra promesas. Si no... ...que van a ...pues aquí... ...aquí me parece que va el último proyecto... ...del Grupo 11 ...que es otra nave nueva... ...¿otra nave nueva?... ...otra nave nueva... <risa> ...y justita la tuya ¿eh? Eh, sí, la sí, la ah, jovenito, ¿eh? ...pegadita, pegadita... ...aquí lo que vamos a hacer es centralizar ya... ...como tú sabes tenemos tres naves... ...aquí en, en Ceuta... ...tenemos la nave principal... ...luego la nave de fontanería... ...y la nave de material de construcción... ...entonces lo que hacemos es... ...extraernos la fontanería... Y el material de construcción aquí, frente a la ferretería, y ya tenemos todo centralizado. Eso, al final, es una comodidad para el cliente, una comodidad para nosotros, y nos va a permitir manejar mejor los stores, los tiempos de respuesta y organizarnos mejor. En lo que se trata de hacernos más eficiente. Y más puestos de trabajo. Y más puestos de trabajo. Eh. Y más sí, está ahora, ¿eh? Se agradece, eso sí. se que, agradece. Tenemos que como... ya un equipo de 35 personas. ¿Ya ¿sí? tienes 35 contigo? Sí. Sí. Bueno, de familia? Sí. bueno claro. <risa> <risa> está claro. Está claro, está claro. ¿Cuántos metros Pero, tiene esto, Lito? Esta tiene, esta tiene en planta 1.200, vamos a hacer una planta de 500 más, que son 1.300. Junto a otros 1.300 vamos a juntarnos con aproximadamente unos 4.000 metros de nave aquí en Ceuta, que para, para Ceuta es una superficie importante. Pero claro, al final nosotros manejamos productos muy voluminosos, difíciles de estocar... Y nosotros tenemos una filosofía clara, que es lo que nos ha hecho, como te decía antes, nuestro plan estratégico, siempre tenemos cuatro o cinco cosas que, que, que, que no movemos y que, y que perdura, que es, y una de ellas siempre el stock siempre disponible en tienda. O sea, sí, sí. No, lo que te, ese es el secreto, uno de los secretos de, de Doncel. Bueno, nos hemos encontrado a Juan, tío, Juanito, tío. Que yo? ¿16 años aguantando a este tío? Un poquito más, un poquito más. Desde más. 2003... ¿Cómo te, convenció, ¿Cómo te convenció <risa> para que tú te pusieras con él y venga para adelante esto? Bueno, nosotros ya nos conocíamos de, anteriormente del ¿Tú? instituto de, más bien de vista, pero bueno, pues él me propuso un contrato y van bueno, aceptamos con una promesa de futuro de que íbamos a, a ser, lo, digamos, ser lo que somos hoy y. Y aquí estamos. pero tú te esperabas a usted dónde estamos porque no hemos terminado no. todavía esto sigue más para arriba claro, todavía claro, no, no no podemos parar está para, haciendo no los planos para. de la nueva <risa> Estoy haciendo los planos de la nueva yo <risa> <risa> entonces bueno no yo al principio no digo bueno tú no lo ves algo visto? de fantasía habrá en el tema pero no <risa> era, era, real, era real ninguna o sea, ninguna El primero que le vendió el, el negocio fue a ti a mí fue el primero le <risa> <que> vendió <risa> <que risa> <te> <risa> <tío. Totalmente. risa> qué bueno tío qué bueno ya hemos estado reencontrando todo y sí, sí, la verdad sí, y es espectacular. Sí, hombre, te pone a pensar un poco atrás y la verdad que… Yo no volveríamos. Ya no volveríamos. No seríamos volvería, no volvería, no volvería, capaz de empezar otra vez. <risa> <risa> son muchos años ya de guerra, Pero bueno, sí. la, la cuestión es que seguimos con nuestra ilusión y, y ahí vamos, para adelante. No Cada vez más lío este tío no para. No, para, no, para, no, para, no para. para, Mira cómo te ha dejado, que está dejado <risa> seco. Si te, ha dejado si te ha dejado seco, lo pongo. Si un, un flequillito sí. que lo voy a sí. sí, Pero bueno. <risa> <risa> La con gusto no pica. ¿no? Ande que, no. Hay que Valiente mal. siempre. Eh, bueno, vamos a entrar un poquito más en lo personal contigo. Eh, yo esta pregunta se la hice a tu padre para que me hablara de tus abuelos. Y me contó por la forma que ser de tu abuelo, de tu abuela, Le preguntar por tu padre también. Estuve hablando con tu padre de este tema. Y yo le hice a tu padre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y detrás de un gran hombre como tú, hay una gran mujer. Hombre, por supuesto. Al final el mérito de todo esto es el 50% de ella y 50% mío. Ella es la persona que, que siempre me ha apoyado desde que he empezado. Eh, siempre lo da todo y no me pide nada a cambio. Y muy poca gente eh, aguanta lo que el, ella aguanta. ¿no? Semanas donde nos vemos poco, ella ha criado al niño solo y cuando yo no duermo, ella no duerme conmigo. Sin embargo, cuando ella no duerme, yo sí duermo. Sí. Pero, pero pero sí. sí. pero por desgaste también. Sí. Llegar a tu casa. Me, me reventado, reventado ¿no? me reventado. Pero es verdad que es una alegría llegar a casa y, y que sea tu, tu zona de confort, tu zona donde, donde puedes sentirte bien, relajarte y que haya una persona que, que te acompañe en lo que tú hagas. ¿no? Bueno, listo. Seguimos hablando de tu cosas personales y a mí me gusta hacer una pregunta siempre así de tema personal tus tres pasiones mis tres pasiones todo ah, claro mi familia mi negocio y la vida yo soy un disfrutón de la vida me gusta pasármelo bien me gusta que los que están conmigo se lo pase bien y me gusta ser feliz esas son mis pasiones este está enrollado un montón el horrito, hablando yo me toca a mí dándole dándole donde a él le duele es verdad que en tu boda te metieron en un carrito del supermercado un tal Javi de y te empezó a empujar por el rato entre Javi y mi primo Ramón te metieron en el carrito del Carrefour y yo solo veía a la gente pasar así chuchu, chuchu, a cien por hora mía y yo digo esta gente me mata, me mata, me mata Bueno, espera, espera ¿tengo otra más? ¿tengo otra más? ¿Y la foto de boda que te la hiciste aquí también? Sí, la foto de boda me la hice aquí. Luego la enseñaré. Mi reportaje de boda está hecho aquí. Es una de mis pasiones, ¿no? Mi mujer, mi familia y mi negocio. La junté las dos pasiones, ¿eh? Para disfrutarlo. Bueno, ahorita ya terminamos el programa. Ya empezamos a, a, a llegar a algo más profundo y es ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuáles son tus opciones de futuro? ¿Cómo tienes enfocado la vida? Hombre, yo en cuanto al negocio, nuestro objetivo es seguir creciendo. Nosotros queremos seguir aumentando la compañía para que cada día sea más grande, para que tengamos más trabajadores, más, más, más colaboradores y en ese sentido eh, eh, seguir creciendo. En el sentido personal, pues crecer con mi negocio y, y como os he dicho antes, vivir la vida, disfrutarla, pasarlo bien, hacer lo que me gusta. Lo mismo hago lo que me gusta y, lo, y como es lo que me gusta no me cuesta trabajo, entonces... ¿Qué quiero? Pues seguir desarrollando esto, porque al final es lo que me divierte, básicamente. Bueno, Lito, escúchame, vamos a esta bola del mundo y donde tú, cardeo ahí montamos un don tira. Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué ponéis? ¡Aquí nos vamos a Washington. <risa> <tienda tienda> americano <risa> Como dicen los puretas... ¡Hasta luego! <risa> en el camino porque años acoveo, Aunque no tienen ni idea del desafío al que se enfrentan Se están buscando la vida para viajar sin las parientas ¡Ay, joe! Santiago, que lejos está, Y con esas jesuritas no llega y ni al Tarajal ¡Ay, joe! Santiago, que lejos está. está y con esas jesuritas no llega <risa> ni al tarajal. Se <risa> <Sí. Except> por <risa> los mentideros <risa> más canallas <risa> y <risa> perversos. <risa> <Que> uno lleva <risa> billetes <risa> y los otro <risa> dos van <risa> tiesos. <risa> Fíjate <risa> <que> si <risa> va con pito <risa> tieso <risa> como la mojama. <risa> <risa> han pedido en los albergues por de compartir la cama. ¡Ay, joe! Santiago que lejos está. Y con esas jesuritas no llega ni al tarajal. Ay, Joe, oh, eh. Santiago que lejos, lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al taral. Látigo, como se pimple y se cargue. Un par de Ribeiro esté es capaz de lanzarse y querer tirar del Botafumeiro. El pato con tanta charla le va a dar camino a los peregrinos Compadre con la flojera va a hacerse el cojo. Mucha grabadora a la pamplina y al cuarto de hora ya se ha rendido Ay joe, oh, eh, Santiago que lejos está Y con esa chulitas no llega y me hartará Ay joe, oh, eh, Santiago que lejos está y con esa esurita no llega ni al tarar, ay joel, Santiago que lejos está, que no Y con esa esurita no llega ni al tarar, ay joel, Santiago que lejos y con esa esurita, no llega ni al tarar. De, de poderes de un hijo de padre ahí lo tuviste pues fue en el 2003 te levantas te vas y te va aparece tu hijo y estoy yo ya <risa> ya está, ya, está, ya está. No, te vas. Es que es que mi hijo mi hijo me dio viejo dice va ve que ya tú y déjame a mí venga a vamos ya una dos y tres